Hola, ¿qué tal? Bueno, les voy a mostrar cómo se puede utilizar el simulador de Tinkercad para aprender los primeros pasos en el armado y la programación de Arduino. Eh, bueno, entramos a Tinkercad.com, creamos un usuario, nos veamos y vamos a la opción Diseños. Ahí en Diseños, Nuevo Circuito. bueno una vez que entramos a esta pantalla vamos a buscar los elementos por ejemplo la placa Arduino con la ruedita nos alejamos un poquito ponemos también una placa de pruebas cuando hacemos clic en distintos lugares de la placa de prueba vamos a ver que se puede sacar un cablecito para conectar distintas partes se borran con suprimir cuando movemos el mouse por, el, por la protoboard, vemos qué agujeritos están conectados con cuáles. ¿Sí? Esto sirve para cuando uno todavía no tiene clara la estructura de la protoboard. Entonces, por ejemplo, podemos conectar un LED. ¿Sí? Cuando ponemos un LED, elegimos el color. Recordamos que un LED tiene un cátodo y un ánodo el cátodo es el negativo es el que va a tierra, a ground y el ánodo es el positivo si conectamos directamente el ánodo por ejemplo lo vamos a poner acá en el pin 13 que ya está programado para que arranque eh, titilando al poner iniciar simulación Vamos a ver que titila porque el pin 13 ya está programado así por defecto y que nos aparece un mensajito acá de error que nos dice, nos avisa que es necesario poner una resistencia porque si lo conectamos así directamente el LED va a tener menos vida útil. Entonces borramos este, esta conexión, ponemos una resistencia por ejemplo acá ¿Sí? Vemos que una de las patitas de la resistencia está conectada con el ánodo y la otra patita no, está conectada de este lado. Entonces sacamos un cable de acá, lo llevamos al pin 13 y ponemos iniciar simulación. Y ahora sí, parpadea el LED y no nos da ningún mensaje de error. Bueno, ¿por qué titila ese LED? Si vamos a la opción código, vamos a ver que está programado ya por defecto para que el LED integrado, que es el mismo que está conectado en el pin 13, esta lucecita que está acá en la placa, eh, se encienda, espere un segundo, se apague, espere un segundo y vuelva a empezar. Entonces, por ejemplo, puedo cambiarle acá por dos segundos y acá por 0.5, inicia simulación se mantiene dos segundos encendido y medio segundo apagado eh, puedo ver el código de otra forma, en forma de texto que es, este es el lenguaje de programación de, de Arduino del Arduino IDE eh, también por ejemplo podríamos conectar otro LED ponemos una resistencia y llevamos un cablecito a tierra, a ground y el otro cablecito a otro pin digital, por ejemplo el 2 y entonces ahora vamos a tener que decirle Ah, a ver si me permite ahora pasar a bloques ahí está en lugar de decirle que encienda y apague el LED integrado le tengo que decir que encienda y apague lo que está conectado en el conector digital 2 acá lo enciende vamos a hacer al revés Acá lo apaga y acá lo enciende. A ver. Ahí está. Para mejorar un poquito la estructura, porque se nos van a determinar los conectores eh, tierra, podemos hacer otra cosa. conectar esta filita que tiene el signo menos a tierra, y entonces los dos cátodos los conectamos a esta fila. A ver si funciona, sí, entonces usamos un solo conector de tierra y ahora podríamos agregar otro led. su resistencia en el ánodo, un cable del cátodo a esta filita que está conectada a tierra y otro cable del ánodo pasando por la resistencia, por ejemplo, al pin digital 4. Y ahora vamos al código y le agregamos lo que queremos que pase con el 4. Yo le voy a decir que primero acá esté apagado, acá también que esté apagado, y vamos a agregar un tercer eh, momento en el cual encendemos el, el LED que está conectado en el conector número 4. Pero también quiero que a la vez apague el que está en 2. Y quiero que el LED integrado también lo apague. Y que espere un segundo. A ver. Verde, amarillo, rojo. Bueno, podemos ver el código. Y listo, tenemos nuestro primer programita.